Empezamos esta mesa sobre propuestas económicas capitalistas y tenemos esta mañana a Eva Sampere, que, aparte de colaborar mucho con nosotros últimamente, es coordinadora federal del área de medio ambiente y ecología de Izquierda Unida y es la impulsora del Grupo Motor de Decrecimiento en Izquierda Unida. Participa en estudios de decrecimiento petrocenitales del Instituto Resiliencia y actualmente es asesora parlamentaria del Ministerio de Consumo. Y empezará Eva, seguida de Martín Lallana, que es militante de Anticapitalistas Aragón y forma parte del área de ecosocialismo. Actualmente trabaja como investigador en la Universidad de Zaragoza, centrado en cuestiones como la reducción de la demanda energética o la demanda de materias primas para la transición energética. Eh, también participa hoy Rodolfo Hostilla, que es miembro del colectivo hispanoparnante de CIPCOM. CIPCOM es un grupo de investigación interdisciplinar dedicado a explorar las posibilidades de la planificación socialista de la economía en las condiciones tecnológicas actuales. Y por último tenemos a John Eras. Que tengo ya... Las, eras. Las Eras, es que ahora ya me has hecho dudar, John, lo siento. John Las Eras, que es profesor e investigador en Economía Política y Sociología del Trabajo, en la UPIV, y es director de la revista Gaizaecoa de Economía Social y Solidaria del País Vasco, y editor de la revista Labor History. Y con estas cuatro personas os dejo y va a comenzar Eva. Muchas Gracias. Pues muchas gracias, Cris, y, bueno, y muchas gracias a Economistas sin Fronteras por la organización y a todos los que habéis decidido dedicar un sábado por la mañana a escuchar cuatro turras seguidas, una detrás de otra, eh, que esperamos que bueno, sean lo más agradables posibles. Eh, claro, la, el nombre de la, de la mesa era Alternativas, y, y yo me encontré con un problema a la hora de plantear las alternativas, que era que me sucede a continuación y, y vamos a decir prácticamente lo mismo. Y claro, o sea, parecía bastante un poco eficaz, eh, pisar tanto por vosotros, porque ahí vais a escuchar prácticamente lo mismo, como, como por nosotros mismos, ¿no? que nos sentimos fatal pisándonos las intervenciones. Entonces, lo que planteamos, eh, se lo comenté a, a Martín, era, en mi caso, aunque, o sea, suscribo, ya lo digo, eh, suscribo casi el, el 100% de lo que va a plantear, hacer como dos separaciones, ¿no? Cuando hablamos de decrecimiento, el decrecimiento es un contexto, entonces, y ese contexto que tenemos ahora mismo lo podemos resolver de muchas maneras. Mi opción es el ecosocialismo y es de lo que os va a hablar Martín, pero ¿por qué es mi opción o por qué estamos en ese contexto? Creíamos que era una introducción necesaria. Antes de empezar a hablar de las alternativas, o sea, ¿por qué tenemos que hablar de, de estas alternativas? Bueno, pues plantear un poco en qué momento estamos ahora mismo. Eh, aunque probablemente todos estáis familiarizados con el concepto crisis ecosocial, eh, crisis energética… La realidad es que ha habido como una mirada muy reducida a una sola crisis. Hablamos de cambio climático. O sea, al final cuando la gente escucha crisis ecosocial, eh, crisis climática, nos centramos en cambio climático. Y nos centramos en las alternativas específicamente o casi específicamente energéticas. Porque de lo que se está hablando ahora mismo es de transición energética. No se está hablando prácticamente de otra cosa. Lo primero que habría que plantear es que en realidad concurren al menos cuatro crisis ...a la vez. O sea, tenemos una crisis climática... ...eso es cierto... ...pero tenemos una crisis ambiental y de, bio, de biodiversidad... ...fortísima, que probablemente sea... ...incluso más importante que la crisis climática... ...porque estamos hablando de las cosas del comer... ...cuando hablamos de, de pérdida de biodiversidad... ...conocéis el concepto que está saliendo mucho... ¿no? ...de que estamos ante la sexta gran extinción... Eh, ...no estamos hablando solo de que... ...pobrecitos los osos polares... ...o hay que ver la margarita del Pirineo... ...que ya no aparece... ...estamos hablando de aquello que nos da de comer, porque la biodiversidad es la base de, de, de nuestra alimentación, pero también aquello que nos cura. Prácticamente todos los medicamentos, por mucho que se desarrollen en laboratorio, se sintetizan y demás, la base es una base natural, es de donde se extraen ¿no? las, las cuestiones. Eh, por tanto, una pérdida de biodiversidad nos aboca a una situación, cuanto menos dramática o de colapso, eh, muy importante. Tenemos una tercera gran crisis, es lo que le llaman el pico no O sea, tenemos un problema de declive de combustibles fósiles, pero también de declive de otro tipo de, de recursos. Y eso mmm, nos pone en una situación también, cuanto menos, muy delicada para, y ahora hablaré de eso, para esa transición energética que, que se supone que tenemos que hacer. Pues se supone que tenemos que hacerla, ¿no? no queda otra. Pero bueno, toda esa transición hay que hacerla en una base material que está... Mmm, dañada, podríamos de decir. Y una cuarta gran crisis, que por eso se, se denomina crisis ecosocial, que es eh, todo el paquete social de desigualdades. Cómo ha ido cada vez más creciendo esa brecha de desigualdad entre los territorios, entre las clases sociales y cómo la situación, de, o sea, a lo que nos ha abocado las otras tres grandes crisis, la crisis climática, la crisis de biodiversidad y la crisis de recursos naturales, lo que hace es, ...profundizar todavía más esa brecha de desigualdad... y dejar una situación más vulnerable. Y eso es muy evidente cuando vemos... ...qué es lo que ocurre eh, con los fenómenos climáticos extremos. Pues que no impactan igual en una sociedad... ...o en una zona o en una clase social eh, más elevada... ...con más, mayores rentas que aquellos territorios más vulnerables... ...o aquellas clases sociales más vulnerables... ...que se ven mucho más abocadas a los, a, a los efectos. ¿no? Entonces, con este contexto... ¿Qué tenemos por delante? Pues una situación jodida como sociedad y especialmente las clases más vulnerables, las capas más vulnerables de la sociedad. Nos dice el IPCC en el, en el último gran informe que salió, que me parece mmm, interesante, no porque dijera nada nuevo, sino porque interpelaba directamente a los hacedores de, de leyes, de opinión y a aquellos que tienen eh, algún papel en la sociedad, que nos quedan siete años. Siete años para mmm, re, ya no revertir pero por lo menos eh, eliminar las partes más lesivas, eh, lo más lesivo de estas cuatro crisis. ¿Y qué es lo más lesivo? Que yo creo, esto es que soy especialmente pesada, que estamos hablando de nuestra salud y nuestra vida. Nuestra vida con, como el concepto civilizatorio que tenemos, el, el modelo de vida que tenemos y directamente la salud. Y, directamente, la salud de las personas más vulnerables. Porque cuando estamos hablando de que las temperaturas, en el caso de España, no, va, no estamos hablando de superar el grado y medio, sino que la temperatura, y me, la temperatura media que vamos a superar es mucho mayor. Y, en algunas zonas, mucho mayor que en otras. No, no, no lo va a sufrir igual, eh, yo vengo de Málaga, Andalucía, con el problema que estemos teniendo ahora mismo de recursos hídricos y de aumento de temperaturas, que a lo mejor alguien que viva en Pasaya, en el País Vasco, probablemente sea, sea diferente. ¿Y por qué digo lo que lo van a afectar más? Eh, esa subida de temperatura afectará directamente a las personas que no tengan acceso a unas viviendas que estén suficientemente climatizadas, ahí hay un sesgo clarísimo, y a nivel laboral, aquellos que tengan unos trabajos más precarios en el exterior, con peores condiciones. O sea, estamos hablando de algo que va a afectar directamente a todas las esferas de nuestra vida. Y a quien tenga más recursos, pues afectará menos, y a quien tenga menos recursos, pues les afectará de manera muy directa. Eh, afectará también directamente al sector primario y a nuestra capacidad de tener una cierta soberanía alimentaria. El descenso de recursos hídricos que estamos viviendo no es solo por el cambio climático, eso hay que dejarlo también muy claro, no es solo por eso, por el régimen irregular de lluvias, ni por la sequía, sino por años de sobreexplotación de los recursos, que entonces no permite que se, que se recuperen, eso también es una realidad. Si tenemos menos agua, hay menos cultivos, pero el aumento de temperatura además hace… Que entren nuevas plagas, que se expandan determinados vectores y que tengamos más problemas, tanto en los cultivos en sí o en el ganado en sí, como en las enfermedades de las personas. O sea, el concepto de que la salud no es solo mi salud, la salud humana, quiero decir, está vinculada a la salud ambiental y está vinculada a la salud animal. Entonces, si alguno de los eslabones de ese ciclo se rompe o se ve vulnerado, nos va a afectar a, a todos. Eh, ante esto, que se ha planteado? Y, y tú me vas diciendo el tiempo para que no se me vaya porque quiero contar muchas cosas. Ante esto que se ha planteado, la, la tan traída y llevada transición energética. O sea, es como la, la gran salida a donde estamos. Evidentemente la transición energética tiene un impacto claro en el tema de la crisis climática. Tenemos que descender el nivel de emisiones. Eso es así. Vale, muy bien. Eh, pero la transición energética… Tiene dos problemas fundamentales. El primero es que no resuelve las otras crisis. Las otras crisis la crisis de biodiversidad eh, bueno pues le parece bien, pero no, no le resuelve esto. Y el segundo gran problema es que se ha puesto como el, eh, la, la salida, ¿no? la, la gran respuesta, pero no da respuesta ni desde luego puede ser la respuesta que todo el mundo está pensando, que es… Bueno, ahora con energías renovables llevamos exactamente el mismo ritmo de vida y de consumo que hemos tenido hasta ahora y nada cambia. Lo único que cambia es que habrá molinos eólicos, habrá placas solares, pero no cambiará nada. Y eso es mentira. O sea, la transición energética en bases renovables hay que hacerla, sí, evidentemente. Pero es la respuesta para todo y se puede hacer tal cual sin cambiar el sistema, no. Lo primero, porque aunque sí que es cierto que la energía del sol, la energía del viento, sí es renovable, la base material que tú necesitas para captar esa energía no es infinita. Tiene una base limitada, los límites que nos pone el planeta. La segunda, porque no todo es electrificable. O sea, estamos hablando de que en España el consumo energético, eh, en base eléctrica, de electricidad, es el 23% y bajando, según los estudios. Si está bajando, quiere decir que por mucho que aumentemos la producción de energía eléctrica vinculada a renovables, no nos resolverá el problema energético. Porque no estamos tocando lo demás. No estamos hablando del transporte, que sea difícilmente electrificable. No estamos hablando de la base que necesitas industrial, incluso para el sector primario. No estamos hablando de eso. No estamos resolviendo eso. Y luego, por otro elemento. Bueno, dos elementos. Uno... Que para hacer ese despliegue de energías renovables seguimos necesitando una base fósil, desde para la extracción minera, que necesitas combustibles fósiles para hacer esa extracción, hasta el transporte, que también es a través de combustibles fósiles, y por otra parte para el montaje en sí, que queda así como muy de andar por casa, pero eso, eso se tiene que levantar con sus andamios con sus cosas, y eso necesita una base fósil, y eso está haciendo que aumenten. Por otro lado, también las emisiones, o sea que nos encontramos ahí el problema. ¿Qué hay que hacerlo? Reinsisto que no soy una negacionista de las energías renovables, pero que tengamos en cuenta que ese es el marco. Y luego otro marco fundamental es la base mineral que necesitamos para hacer esa transición. Los minerales también son finitos y los minerales también se van acabando. No quiere decir que se vayan a acabar todos cuando se habla de eso, pero sí se acaba la extracción sencilla, barata… ...de esos minerales. Cada vez costará más sacarlos... ...y necesitarán más combustibles fósiles. Entramos en bucle. Y bueno, y otro elemento. Cuando hacemos los cálculos... ...hacemos los cálculos con nuestra generación. No, no, pero sí queda suficiente ya. Pero ¿Y los siguientes? O sea, los siguientes los vamos a mandar directamente a la edad de piedra. ¿O cómo va eso? Tendremos que dejar unos recursos para las siguientes generaciones. Para que puedan seguir extrayendo energía... ...y que puedan seguir viviendo. Bien, este es el mapa que tenemos... Siendo este mapa, solo hay una opción, que es hacer esa transición que afectará a todos los niveles de la vida, cambiando el paradigma. Es decir, no vamos a mantener lo que tenemos ahora mismo, sino que tenemos que decrecer. Ese decrecimiento... Yo tengo unos amigos que me regañan mucho porque cuando digo que el decrecimiento es un contexto, es decir, tenemos que bajar porque es que hay menos recursos y por tanto hay menos que repartir, me regañan porque me dicen no, no, no, no, no. El decrecimiento es una cosa y el declive es otra. Bueno, no lo sé, las palabras significan lo que cada uno eh, cuando las explica quiere que signifiquen. Pero la cuestión es que tenemos un contexto en el que hay menos recursos, eso es así, menos recursos de lo que teníamos hace unos años, somos más personas a repartir y tenemos que garantizar... ...que haya un reequilibrio suficiente para tener satisfechas las necesidades básicas. Eso significa redefinir todo el sistema. No queda otra. Redefinir el sistema en consumo energético... ...redefinir el sistema en modelos de transporte y de ciudades... ...o sea, redefinir el urbanismo... ...redefinir la industria, planificarla de otra manera... ...porque no puede tener la base que tiene ahora mismo... ...y significa, en, en general, decrecer... De crecer cómo, porque claro, aquí ponía el decrecimiento. Yo, yo tengo en mi cabeza lo que es mi modelo de decrecimiento, pero no necesariamente tiene que ser eh, algo positivo. Lamentablemente, decrecimiento ya está existiendo a día de hoy y ya hay sociedades en colapso, porque el decrecimiento en sí, el tener menos acceso a los recursos, es algo que ya lo estamos viendo. Las sociedades más vulnerables, las clases sociales más vulnerables, están teniendo cada vez menos acceso Alguna a la energía, por ejemplo, en el caso con las subidas de, de, los, de los precios. El decrecimiento es algo que tenemos ya aquí y que podemos decidir si lo hacemos nosotras, si lo de se decide eh, de manera participativa, democrática, transparente, o nos decrecen de esa, nos decrece Iberdrola y nos decrecen las grandes multinacionales. La cuestión es quién elige, o sea, quién decide. ¿Quién decide quién decrece? ¿Quién decide cuánto? ¿Cuándo y cómo? Que creo que esa es la gran respuesta que tenemos que dar. De partida no podemos plantearnos que no se va a decrecer, sino quién va a gestionar ese decrecimiento. Eh, para mí, que mi modelo es, no voy a entrar, porque entra, entra Martín, es un modelo en el que tenemos que plantearnos que si ya existe esa base de, eh, de partida de decrecimiento, tenemos que definir por dónde va a ir. ¿Por dónde va a ir? Con un techo ecológico, hemos dicho antes, esto es la realidad material que tenemos, definido ya por los límites planetarios que hace tiempo eh, definió Rockström, que dice, bueno, tenemos estos sobrepasados, por aquí es por donde tenemos que decrecer, tenemos cierto margen de maniobra en otros, pero esto es lo que tenemos, y poniendo un suelo social. Porque la crisis es ecosocial y si resolvemos las crisis ambientales que tenemos, tenemos necesariamente que resolver también las crisis sociales. Ese, techo, ese suelo social es el que nos tiene que marcar que es ese mínimo para garantizar una vida digna. Y en ese espacio es donde tenemos que definir las políticas. Políticas en sentido amplio, no las políticas partidistas, sino las, las políticas que construimos entre todos. En esos modelos, en esa redefinición de todo el sistema. Porque yo una cosa que decía mucho es que el, el decrecimiento y el capitalismo es incompatible y tengo ciertas dudas, porque el capitalismo también puede vivir muy bien en el decrecimiento. Coge a su gente, coge su clase social, su grupillo y dice y todos los demás a los bordes del sistema y si os morís me da igual. Entonces, tengo dudas. Para mi modelo de decrecimiento sí que es cierto que no cabe el capitalismo, porque el capitalismo se basa en la acumulación de beneficios, pero... Puede, puede habituarse a vivir bien, si puede mantener sus beneficios de una determinada manera o una clase social siguiendo la desposesión forzosa al resto de, de clases y por supuesto al, al planeta Pero en mi modelo ya digo, no no Creo que entonces lo más importante, y, y voy a cambiar lo que, lo que decía en otra, en otra charla y quiero volcarlo aquí, a la hora de plantearnos ese sistema, a la hora de decidir cómo se va a decrecer, quién va a decrecer, cuánto y cuándo, Creo que tenemos socialmente dos retos claves. Uno, poner algo que, que era una palabra muy bonita y un concepto precioso de la izquierda tradicional, que es el internacionalismo. Ponerlo en primera línea. Y otro concepto también precioso de, y tradicional de la izquierda, que es la batalla cultural. ¿El internacionalismo por qué? Porque nos estamos encontrando con que toda esta lucha que estamos dando contra el cambio climático, con el despliegue de renovables, eh, la lucha contra la biodiversidad, nos estamos encontrando con que nos aboca a una guerra de pobres contra pobres. ¿Por qué? Si os dais cuenta, en España ahora mismo eh, hay un territorio de disputa brutal, que es el, sobre todo el mundo rural, que está planteando, es que no quiero que me plaguéis esto de energías renovables. Estáis atacando a las zonas productivas, estáis atacando a los paisajes, a nuestro modo de vida. Si no lo ponemos aquí, lo que se está planteando es mantener el establishment que teníamos y entonces seguimos esquilmando a otros territorios y a otros cuerpos. Estamos defendiendo nuestros territorios y nuestros cuerpos, legítimamente, ojo, eh, no estoy diciendo que sea, no sea legítimo, a costa de no, si no tocamos nada, de seguir esquilmando. ...y extrayendo de otras zonas. Entonces, estamos planteando como dos, dos espacios... ...o sea, el sur del norte y el sur global tradicional... ...que están en disputa por cuáles son los territorios esquilmados. En este caso, entonces, el decrecimiento es la única manera de reequilibrar esto. Es la única manera. Porque si no es aquí, será en otra parte. La única manera de que no sea en mi patio trasero ni en el patio trasero de nadie más... ...es que cambiemos esta forma está o sea, muy fuerte, ¿verdad?, de, produ de producir y de esquilmar los territorios. ¿no? Eh, entonces, esto es, lo vinculo con, esto es una batalla cultural. ¿Cómo hacemos apetecible esto? ¿Cómo volvemos a poner en el centro la vocación internacionalista? El saber que si, si el, para que no me afecte a mí, eh, tengo que hacerle daño a otro, este no es una buena salida, esto no es un buen modelo. Este es un modelo abocado al fracaso, el fracaso como sociedad, se entiende, el fracaso individual un hay personas que individualmente pueden verlo muy bien, pero como sociedad es, es un fracaso. Entonces, vincularlo a una batalla cultural que nos permita diseñar el modelo de gobernanza que necesitamos. Esa batalla cultural, ayer la mesa fue interesantísima, además planteó muchas preguntas la compañera que estuvo, es cómo la enfrentamos. Clásicamente, cómo llegamos y convencemos a la gente que es deseable Vivir con menos. Y que no solo es deseable vivir con menos, sino que es mejor vivir con menos. ¿Cómo ponemos en el centro todo aquello que nos hace felices y no está vinculado al consumo? Cuando una de las cuestiones eh, donde la izquierda tradicional hemos perdido la batalla cultural ha sido cuando en los últimos años hemos puesto en el centro que el consumo, el tener más, era una conquista de la clase y eso ha sucedido, la izquierda tradicional tiene que hacer esa reflexión de que hemos planteado que el tener un coche para moverse era un derecho, el que la clase obrera tiene derecho a irse de vacaciones en vuelo low cost a Roma una vez al año. O sea, hemos puesto en el centro una serie de cuestiones que están vinculadas directamente al consumismo. Cambiar eso y decir no, eso no te hace feliz, o, sea, o no te va a hacer más feliz, sino lo que te hace feliz es tener garantizados los servicios públicos, y las necesidades básicas que te permitan una vida digna a ti y a las generaciones que vendrán, y a otros cuerpos de otros territorios, es una batalla de primerísimo orden, que no es nada fácil de dar. Pero eso es lo que puede permitir que tengamos una opción, porque si no las opciones son complicaditas. Lo otro, eh, creo que ayer lo hablábamos. Eh, nosotros, aunque no lo pensemos, los que estemos aquí, ¿no? o sea, el, el clásico, la clásica persona blanca eh, normativa y demás estamos abocados a que mañana podemos ser los migrantes climáticos o sea, ahora vemos los migrantes climáticos como un, sí eso es gente del sur que se está intentando venir al, al norte, no, o sea, en Málaga estamos abocados a que sea un desierto y va a llegar un momento en el que nos vamos a tener que ir al norte, vamos a ser nosotros los migrantes del mañana preparar ese escenario es clave, y es clave en términos culturales esa batalla tenemos que darla. ¿Cómo tenemos que darla? Con un modelo, plantear un modelo de alternativa. Igual no estamos todos de acuerdo en el camino que tenemos que seguir para llegar a eso, y voy terminando porque debo estar en... Igual no estamos todos de acuerdo en cómo llegamos hasta ahí, pero un... Pero el saber a dónde queremos llegar probablemente sea la respuesta clave. Yo soy muy fan de Alicia en el País de las Maravillas, me parece un libro que habría que leer siempre y me gusta todo lo que dice, aparte de la enmienda a la totalidad, que significó a las matemáticas modernas que no le gustaba nada al autor. Eh, una de las cosas que, que hay un diálogo en el que Alicia pregunta ¿y cómo hago para salir de aquí? Y le pregunta, y le contesta, eh, pues eso dependerá de dónde quieras llegar. Y ella dice, bueno, me da igual, dice, pues entonces dará igual el camino. Es, en ese punto... Me temo que es donde estamos en muchos, en muchos casos como sociedad. Sabemos que aquí no queremos estar o no podemos estar. Pero ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué queremos diseñar? ¿Cuáles son las salidas sabiendo que lo que tenemos ahora mismo por delante es el colapso o lo que sea? Y que queremos salir de ahí. Pero no, no le hablaremos a la sociedad de ninguna manera si no diseñamos entre todas, y eso tiene que ser de manera participativa para garantizar que es justo para toda la sociedad y para las generaciones eh, venideras, y para quienes están en, otro, en otros países, un horizonte deseable y en el que nos podamos poner a trabajar todas juntas. Y ah, para mí ese horizonte deseable es el ecosocialismo, y ahora mi compañero Martín os lo va a contar y os va a convencer a todos. Y nada, muchas gracias. Bueno... Eh responsabilidad. Eh, bueno, pues muchísimas gracias, Eva, y muchísimas gracias por la organización de la mesa y por todas las personas que han, que han venido, eh, como, como se introducía y decía ahora... A Eva, pues yo voy a hablar de, de ecosocialismo como lo primero, como una, una expresión como de, de, de humildad, que el ecosocialismo es como una, un marco bastante amplio en el que se reconocen diferentes corrientes políticas y, y en muchos casos, pues, eh, pues puede tener diferentes formulaciones yo tampoco es que sea como el mayor experto teórico ni nada parecido ni ni, ni investigador al respecto mi experiencia es como como se decía la introducción más más militante a partir de, de la organización hay un anticapitalista cinearia y eco socialismo entonces voy a intentar hacer algunos algunos trazos que seguramente me deje algunas cosas pero pero bueno intentaré hacer la aproximación lo más lo más tarde la posible entonces lo voy a dividir como en tres en tres partes como primero una una introducción como el ecosocialismo como corriente teórica, luego ecosocialismo como crítica de presente y estrategia política y después como un, el ecosocialismo como, como horizonte regulador. Entonces, como en, en primer lugar, en esa en ese parte como de ecosocialismo como corriente teórica, decimos que podemos rastrear los orígenes de, del ecosocialismo en las diferentes discusiones que se llevan a cabo en la segunda mitad del siglo XX, desde el pensamiento marxista en torno a la crisis ecológica, y, concretamente, a partir de la década de los 70, en el momento en el que se hacen cada vez más visibles la gravedad de los impactos eh, medioambientales del modo de producción de nuestras sociedades, estas, eh, estas discusiones, eh, este pensamiento marxista, en algunos casos, se vio obligado a, a eh, abordar las problemáticas ambientales. En esta primera fase, Inicial, el objetivo de, de esas discusiones no era, eh, no era tanto conformar algo así como una vertiente ecológica de marxismo, sino propiciar un encuentro entre la crítica ecológica y, y el pensamiento marxista y comunista. Eh, sin embargo, más adelante, la perspectiva ecológica del socialismo adquirió más centralidad, especialmente en algunas corrientes políticas de, de marxismo. Principalmente podemos categorizar un poco por, por dos motivos para esta mayor centralidad. En primer lugar, pues más adelante, ya a finales del, del siglo XX, hay un, un evidente empeoramiento de los impactos ambientales. Y por otro lado, también una situación de derrota ideológica eh, en un momento eh, posterior a la caída del Muro de Berlín, posterior a la caída de la Unión Soviética, etc. Entonces, una necesidad de recomposición eh, política e ideológica. Que, que desde algunos eh, espacios eh, comunistas pues, eh, se abrazó esta eh, crítica más ecosocialista para, para ello. Entonces podemos ubicar ahí a finales de los años 90, e inicios del siglo XXI, diferentes intentos de conformar un, el ecosocialismo como corriente teórica más delimitada y ahí destacan autores como James O'Connor, Joel Cobb o John Bellamy Foster en Estados Unidos o eh, Michel Lobby en, en Francia. Y tal y como afirmaban eh, Joel Covel y Michel Lobby en el manifiesto ecosocialista que se publicó en, en el año 2021, y aquí cito literalmente, dice, decían, el ecosocialismo mantiene los objetivos emancipatorios del socialismo de la primera época y rechaza tanto las metas reformistas atenuadas de la sociedad democracia como las estructuras productivistas de las variantes burocráticas del socialismo. En cambio, insiste en redefinir tanto la vía como el objetivo de la producción socialista en un marco ecológico. De esta forma, el ecosocialismo se presenta como, como, decían, como una redefinición de los objetivos de, del socialismo a la vista de las limitaciones ambientales, cuestionan eh, ciertas derivas productivistas que, que hubo, pero mantienen intactos elementos centrales del proyecto comunista, como podrían ser eh, una toma revolucionaria de poder, una socialización de los medios de producción y avanzar hacia una sociedad sin clases. Y esto lo hace eh, bajo esa... ...necesidad urgente de reorientar las fuerzas productivas actuales hacia una reintegración en los ciclos naturales. Por lo tanto, podríamos decir que la cuestión del control social sobre los medios de producción... Eh, ...se concibe como necesaria, pero no suficiente. No es simplemente una cuestión de, de propiedad. Y, bueno, pues todas estas aportaciones teóricas han aportado un, un marco de análisis... ...que ubican las causas de las crisis ecológicas en las dinámicas de acumulación de capital... Eh, y un marco de, de análisis que, en, en, en un ejemplo de este marco de análisis se encuentra en el concepto de la fractura metabólica, desarrollado por autores como John Bellamy Foster, y en el, desde el Estado español, eh, Joaquín Sempere habla de una triple fractura metabólica marcada por, por tres elementos, en primer lugar como el paso de una matriz energética renovables a una matriz energética fósil, en segundo lugar una ruptura de ciclo biológico de la producción alimentaria por la introducción masiva de fertilizantes eh, químicos y, en tercer lugar, un expolio mineral del subsuelo con el riesgo asociado de, de un anagotamiento de los recursos, como, como indicaba como indicaba Eva. Y es esta triple fractura eh, lo que provocaría una irreconciliable continuidad del, del actual modo de producción, basado obviamente en la reproducción ampliada de capital con respecto a, a los límites del de planeta. Por otro lado, en, en aportaciones más recientes eh, hay autores como Jason Moore que se han mostrado críticos, sin embargo, con, con perspectivas como las que acabamos de describir eh, porque consideran que eh, este enfoque de la fractura metabólica refuerza un dualismo entre sociedad y naturaleza y frente a ello… ...proponen superar este dualismo de sociedad y naturaleza con una unidad dialéctica de ambas esferas. En este sentido, lo que dice Jason Moore es que la naturaleza no podemos pensarla como algo que está ahí fuera... ...y que nuestra actividad eh, la contamina, la destruye, la agota, sino que debemos concebir la actividad humana... ...y la actividad de nuestra sociedad como una actividad que está continuamente coproduciendo naturalezas históricas. Esto le lleva a afirmar a Moore, y aquí vuelvo a citar, ya es la última cita, que el capitalismo ha sobrevivido no por destruir la naturaleza, signifique lo que signifique eso, sino a través de proyectos que obligan a la naturaleza a trabajar cada vez más duro, gratis o a un coste más bajo. Y el problema que nos enfrentamos es que hoy cada vez es más difícil conseguir que la naturaleza de toda clase trabaje más duro. Eh, en este sentido, lo que hace Jason Moore es basar su, su análisis de la dependencia del capitalismo hacia una apropiación de ingentes cantidades de trabajos no remunerados. Aquí habla de una apropiación de lo que denomina como naturalezas baratas, eh, como aquello que sostiene el mantenimiento de, de la explotación capitalista en, en términos generales, a partir de ese aprovechamiento a muy bajo coste de naturalezas baratas, fundamentalmente de cuatro de ellas, que son la fuerza de trabajo, los alimentos, la energía y las materias primas y por lo tanto bajo esta concepción la crisis ecológica actual eh, es una crisis interna del modo de producción capitalista debido a las propias condiciones que ha coproducido a lo largo de los últimos años eh, y lo, a lo que nos encontramos es que eh, por esas condiciones que ha coproducido nos encontramos con una necesidad con una dificultad creciente para eh, acceder a esas naturalezas baratas que necesita apropiarse por otro lado, en el ámbito de, de la apropiación de trabajos, remunerados, de trabajos no remunerados perdón, son también especialmente importantes las, las obras de diferentes autoras feministas socialistas como María Mies, Mary Mellor o Ariel Salé en los años 90, que sientan las bases de lo que podríamos denominar hoy un ecofeminismo materialista. Y más recientemente, Estefanía Barca, que es una investigadora eh, señala la importancia de combinar el materialismo histórico con el feminismo desde una perspectiva de, de los trabajos reproductivos, es decir, todos aquellos que sostienen la vida y sus necesidades materiales e inmateriales. Y junto a todas estas aproximaciones ecosocialistas de un carácter más analítico, encontramos también autores eh, recientes que han tratado de abordar la faceta más política y más estratégica del asunto. Y aquí destaca, por ejemplo, eh, ejemplos como Andreas Malm, con su, proyecto, con su propuesta de un proyecto de rápida nacionalización y redistribución de la Tierra eh, ante la catástrofe climática, lo hace inspirado en la movilización de masas que se realizó entre 1919 y 1921 en, la, en el comunismo de guerra de la Rusia, de la Rusia revolucionaria, eh, pero sin embargo hay también autores como, como Cayeron que critican este tipo de, de propuestas porque dicen que evaden el, el problema principal al que nos enfrentamos ahora mismo que es el, el problema de la transición revolucionaria. Y en su opinión, eh, sin embargo, el, lo que hay que abordar es que la gravedad de la crisis ecológica en, en este momento establece un horizonte eh, futuro en el que es probable que ocurran diferentes estallidos sociales y diferentes revueltas. Y por ese motivo, eh, lo que considera es que la tarea eh, política se encuentra en justamente construir las organizaciones militantes que tengan la capacidad de aprovechar esas oportunidades y llevar el conflicto hasta el final. Es decir, logrando. ...para iniciar las transformaciones que nos encaminan hacia, hacia el ecosocialismo. Y, y por último, pues, más allá de, de autores individuales, eh, aquí es importante destacar que el, el desarrollo del ecosocialismo como corriente política debe ser entendido junto a las experiencias políticas, organizativas y de movilización con las que dialoga a múltiples niveles. Y en este sentido, al igual que el, que el marxismo desde sus orígenes, el ecosocialismo persigue eh, hasta cierto punto una filosofía de la praxis en el que teoría y práctica deben ser entendidas como, como un conjunto en continua, en continua evolución. Y esto nos lleva al ecosocialismo como crítica de presente y como estrategia política. Eh, por eso que, que decimos que el ecosocialismo debe ser entendido como una caja de herramientas al servicio de, de un horizonte revolucionario. Y para ello, la, la crítica de presente debe servir como, como brújula que nos ayuda a orientarnos en, en un terreno bastante, bastante confuso. Como, como bien decía... Eva, al inicio, eh, reintegrar nuestro metabolismo social en los ciclos de la naturaleza exige transformaciones eh, radicales a una escala y velocidad eh, pues que no tienen precedentes históricos. y Aquí hablamos de todo tipo de transformaciones en el ámbito de la energía, de transporte, de los sistemas de, trans, de transporte público, de, la, de los sistemas de la industria cárnica, eh, de los, los cuidados de ecosistemas, de la vivienda, etc. Eh, y un poco pues, todas estas transformaciones eh, con una escala sin precedentes. Y esto implica pues, necesariamente que muchas cosas deben moverse en el ámbito de, de la esfera económica, pero sin embargo sería un error pensar que estas cosas, todas estas cosas que deben moverse, todas estas transformaciones que deben hacerse, eh, pueden ocurrir de forma ajena a la realidad concreta sobre la que trabajamos. Y la realidad concreta sobre la que trabajamos es una crisis prolongada de capitalismo global marcada por una tasa de ganancia estancada desde hace décadas, y eso lo que hace es definir completamente el, el campo político en el que nos movemos. Eso tiene una serie de consecuencias inevitables para cualquier proyecto que pretenda abordar esa, esa crisis ecológica. Eh, ahí pues me, me gusta muchas veces la, la forma en la, que, en la que lo conceptualizan eh, Isidro López y Rubén Martínez en su libro de, del año pasado, La solución verde, en el que destacan cuatro fenómenos que caracterizan la, la crisis de modo de producción al que nos enfrentamos. Esos cuatro fenómenos serían una crisis de sobreproducción y caída tendencial de la tasa de beneficio, una represión salarial, un agotamiento de cambio tecnológico de la productividad de trabajo y una erosión de la inversión productiva. Y si algo necesita una, una transición ecológica a, a esta escala es sin duda enormes cantidades de inversión productiva. Eh, sin embargo, lo que nos encontramos es que nuestra economía no se mueve por voluntades externas, sino que se, eh, se mueve, obviamente simplificando bastante, eh, pero en términos generales podemos afirmar esto, que se mueve guiada por una sencilla ley de hierro y es que el capital necesita producir más capital. Y todos estos elementos lo que hacen es complejizar el terreno económico en el que, en el que nos movemos y presentan unos serios límites para todos aquellos proyectos políticos que pretendan navegar todas estas eh, turbulencias, podríamos decirlo, sin asumir una estrategia de ruptura con el capital. En este sentido, el grado de ambición que puedan alcanzar políticas públicas eh, que, que se impulsen en un momento concreto no está determinado únicamente por una aritmética parlamentaria, sino fundamentalmente por las relaciones de producción capitalista. Y, y de nuevo aquí podemos decir que, en último término, el regulador de, ...de estas transformaciones es la ley del valor y no es el Estado. Y por lo tanto, eh, esto nos lleva a que una estrategia política eh, ecosocialista, eh, una estrategia política en general... ...que rechace el conflicto, supone asumir un compromiso con el capital y supone eh, asumir un, más bien un, un papel de gestionar... ...las miserias del, del neoliberalismo. Y como consecuencia de todo esto... Una de las tareas estratégicas fundamentales de, del ecosocialismo se encuentra justamente en organizar ese conflicto, que se abrirá eh, el campo de posibilidades. Se trata justamente de identificar aquellas demandas que puedan ser ampliamente comprendidas y compartidas por mayorías sociales que en momentos concretos de crisis puedan dar el paso a involucrarse en procesos de movilización masiva. Y, y, y en este sentido podemos nombrar ejemplos como luchas por un régimen laboral más favorable, la expropiación de algún sector estratégico o la mejora de servicios públicos, entre, entre muchas otras. Y lo que, nos, eh, lo que nos aporta hasta cierto punto la crisis ecológica es un amplio abanico de posibilidades eh, en la que estas, estas eh, luchas concretas y estas demandas concretas eh, pueden presentarse de, de, de una forma más, más visible. De, de, algo así como una, una larga cadena de eslabones oxidados sobre los que golpear. La crisis ecológica bajo la gestión del de capital va a mostrarnos decenas de momentos en los que los límites de la gestión capitalista resultan totalmente incomprensibles para la magnitud de la catástrofe y hasta cierto punto pueden ser momentos en los que la, lo revolucionario puede emerger como una, como una solución lógica a esos, a esos problemas. Y aquí nos referimos a un montón de, de espacios en los que el conflicto capital-vida se sienta con mayor crudeza a aquellos momentos en los que las falsas soluciones de la gestión verde y bondadosa del neoliberalismo se perciba eh, de forma más cristalina y de forma bastante incomprensible. Por lo tanto, cuando hablamos de, de ecosocialismo, eh, al menos de, desde la perspectiva en la que yo lo trabajo, hablamos de una estrategia política revolucionaria que se dota de unas formas organizativas, concretas para intervenir en los, en los conflictos y aprovechar todas las oportunidades y todas las crisis de ruptura que se pongan por delante. Y esto nos lleva ya al, a la última parte del ecosocialismo como, como horizonte regulador, que, bueno, llegados a, a este punto, pues habréis eh, podido comprobar que no estoy dibujando los, los detalles de un modelo definido de economía poscapitalista, lo siento por ello, pero creo que... Eh, tiene sentido en el sentido de que el, el ecosocialismo en muchos casos actúa más como ese horizonte regulador con ciertos objetivos centrales bastante claros, pero con unos contornos un poco, un poco difusos. En este sentido puede tener muchos puntos de encuentro con formulaciones de sociedades poscapitalistas realizadas, por ejemplo, desde, desde decrecimiento y desde luego se apoyaría en las propuestas de planificación democrática de economía como las que, las que se van a exponer a continuación. Eh, pero sin embargo eh, ocupa, digamos, intenta ocupar más, pa, más bien un, un, espacio, un espacio intermedio. Eh, muchas veces desde el decrecimiento se habla de cuestiones como servicios básicos universales, eh, de priorizar los valores de uso frente a los valores de cambio, de desmantelar sectores económicos, de democratización general, etc. Entonces eso, por ejemplo, define más bien como un, un, un, un qué necesitamos. Eh, sin embargo, pues todas esas cosas son radicalmente incompatibles con eh, una economía basada en la, en, la, en la reproducción ampliada de capital, entonces el, el ecosocialismo busca responder un poco el cómo y el hacia dónde o el, un poco ese, ese lugar de final que estaría más bien definido por esas propuestas de, de planificación democrática de economía que, que dialogan de, de forma bastante, bastante fértil. Y por eso quería cerrar, como esta intervención, haciendo mención a un puñado de, de medidas programáticas que pueden ayudarnos a delimitar algo así como, como los contornos de la propuesta ecosocialista. El sentido es, de estas medidas es que sirvan más bien como, como brújula eh, eh, de, para, para la, la acción política en, y no son demandas que puedan ser alcanzables en el, en el presente inmediato ni son la definición del futuro ecosocialista por el que luchamos, no son ni el punto de partida ni el punto de llegada, más bien un lugar intermedio que sirva un poco, un poco de puente entre medias. Y aquí, muy brevemente, pues hablaré de, de cuatro, cuatro grandes ámbitos, eh, como podrían ser, en primer lugar, una colectivización de sectores estratégicos, y aquí hablamos de... Eh, por ejemplo, de la colectivización de la producción y suministro de energía, desmercantilizando su acceso y asegurando una transición energética en las características y velocidades necesarias. Pero podríamos hablar, sin duda, también de cuestiones como la creación de una banca pública o un impulso de un ambicioso parque de vivienda, de vivienda pública. En segundo lugar, como un gran ámbito, eh, el de los bienes comunes y formas colectivas de satisfacer las necesidades, Aquí el, el objetivo es maximizar el bienestar social eh, con el menor uso posible de recursos naturales y un ejemplo bastante claro lo encontramos en el ámbito de la movilidad donde podemos lograr eh, que nuestras vidas no dependan del uso del, del coche privado eh, a partir obviamente de transformaciones radicales en el, en el ámbito de las infraestructuras, de la ordenación de territorio y de los servicios de transporte público. Pero también podríamos hablar en este ámbito de cuestiones como comedores comunitarios en barrios y otras muchas eh, iniciativas similares. En tercer, el tercer ámbito sería una transformación radical del sistema alimentario que muchas veces eh, se deja de lado y aquí pues, eh, tenemos que recuperar eh, una consigna que, que muchas veces parece del siglo XX pero que es más actual que nunca que es esa consigna y ese horizonte de una reforma agraria a gran escala. Hablaríamos obviamente de una reforma agraria agroecológica que redistribuya la propiedad de la tierra y los usos de, de las tierras cultivables eh, hacia una, una, un sistema alimentario no dependiente de combustibles fósiles y que preserve la biodiversidad, pero junto a ello también podríamos hablar de diferentes medidas de ordenación del territorio que busquen frenar la despoblación, favoreciendo, por ejemplo, empleos públicos de todo tipo en cuestiones como el cuidado, el servicio de eh, cuidado. Eh, forestal, eh, la rehabilitación de ecosistemas o servicios públicos en, en estos territorios. El cuarto ámbito sería, obviamente, eh, de redistribución de trabajo y de cuidados. Eh, aquí debemos eh, hablar de una reorganización profunda del trabajo y esto tiene que venir impulsado desde una profunda redistribución de trabajo reproductivo y aquí se insertan medidas de, de todo tipo como, por ejemplo, la creación de redes comunitarias de crianza, pero también medidas de una reducción radical de la jornada laboral con mantenimiento de salarios. Y un poco pues, con, con estos, estos cuatro grandes ámbitos, estos cuatro trazos en el aire, no dibujan una sociedad emancipada y sin clases, pero nos sirven, de un apoyo, eh, nos sirven como apoyo desde presente. Serían algo así como un agarre al alcance de la vista, eh, con el que podemos intervenir en los conflictos del presente, en los conflictos actuales y tratar de agrupar mayorías sociales dispuestas a involucrarse en esos procesos de lucha que son los que nos pueden acercar a esos objetivos. Entonces podríamos decir que son demasiado, ambiciosas para, demasiado poco ambiciosas para el horizonte por el que realmente luchamos, demasiado radicales para lo que pueda ser asumido actualmente por, por el sistema económico, pero es justamente en ese espacio intermedio donde el ecosocialismo tiene la posibilidad de actuar y es justamente en ese espacio intermedio donde se determinan las posibilidades de alcanzar una sociedad poscapitalista. Y seguro que ahora Rodolfo nos habla de qué pinta tiene esa sociedad poscapitalista. <risa> ¿Sigo ya? O... Bueno, ¿qué tal? Yo soy, mi nombre es Rodolfo Hostilla, Mónico. Eh, yo soy del, co del colectivo SIPCOM. Tengo las diapositivas aquí, creo que voy a... Como nadie usa diapositivas, no voy a ser el único, y así no les doy tanto la chapa a la gente. Pero ya se te me da un poco la libertad de adaptarme a lo que han dicho los, los compañeros aquí. Nuestro colectivo, digamos, nos dedicamos un poquito a... Ya esto es una mesa ya de economías alternativas, así que no hace falta explicar mucho por qué la economía que tenemos ahora no funciona. Pero nosotros, nuestro nombre CIPCON viene de cibercomunismo. Y la idea es extender un poco, digamos, la crítica comunista al capitalismo usando la cibernética. ¿Y qué es la cibernética o qué es? bueno Básicamente es una rama de la ciencia que a lo que se dedica un poco es a mirar la estructura de las, de las organizaciones, el sustrato de información, o sea, un poco era una ciencia muy holística que nace en los años durante la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial y poco a poco se va subdividiendo. De hecho, mucha, los primeros ecólogos de, que acaban formando el Club de Roma vienen de la cibernética, gente de neurociencia en la cibernética. Si a día de hoy uno va a una facultad y estudia teoría de control automático en las ingenierías de telecomunicaciones o cualquier casi ingeniería industrial, eso todo viene de ahí. Y, digamos, como mucha ciencia se pierde cada vez el carácter, digamos, filosófico que se dotaba al principio de la disciplina y ya se convierte un poco en el calle y calcula, ¿no? Sin intentar pensar fuera un poco del marco de por qué aprendemos esto, ¿no? O por qué se, se empezó a aprender esto. Y lo que nosotros proponemos un poco es usar el estudio de esto, de la base de las organizaciones, para estudiar tanto por qué el capitalismo no va bien y cómo podemos superar eh, el capitalismo y construir una base social un poco mejor ¿no? y que tenga en cuenta muchas cosas. Digamos que principalmente el, el, el problema del capitalismo que desde nuestro punto de vista o se tiene muchísimos problemas, pero desde el punto de vista informacional es que todo se reduce al dinero, ¿no? O sea, ¿cuánto vale sacar un acuífero en Doñana? Pues lo que cueste comprar a los políticos y lo que cueste montar el pozo, ¿no? O sea, ¿cuánto vale esta, este agua? Pues lo que cueste el agua de Madrid, se olvida completamente toda la información. Mi chaqueta de catlón que habrá valido 15 euros como mucho, la habrá hecho alguien en un país del sudeste asiático, con unos materiales que vendrán o de por ahí o incluso de otro continente, y todo eso conlleva un precio. Y claro, si empezamos todo lleva un precio, todo lleva un precio, al final la información colapsa tantas cosas que acabamos donde estamos, incluyendo todas las cosas a las que no se le da valor, como son el trabajo doméstico, el trabajo ecológico, y todos los trabajos que valen menos por cuestiones digamos, de imperialismo, de desigualdad entre naciones, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que proponemos hacer es cómo podemos llegar a una alternativa, digamos, simple o usando la base informacional, para construir un futuro más justo. Y para esto queremos tanto diseñar métodos como instituciones democráticas que, que permitan tanto planificar, pero planificar democráticamente. Que ya hablaré un poquito más adelante, hoy le dedicamos al estudio de alternativas pasadas, que a lo mejor planificaban, pero no planificaban democráticamente, no suficientemente democráticamente. O cómo podemos incorporar adecuadamente el factor ecológico, que es un problema muy grande. O sea, al final la hora de trabajo entre gente se puede adaptar un poco más fácil. Una hora mía es equivalente a una hora de mucha gente. Pero igual, cómo se compara el uso ecológico de la biodiversidad, cómo se mide eso, cómo se valora adecuadamente, es extremadamente complicado. Se debe someter a voto, no se debe someter a voto. Digamos, hay ciertos límites que no desconocemos. El COVID, por ejemplo, el COVID surge de unos problemas de la agricultura ganadera y que, que esos problemas no aparecen con números, simplemente aparece de... Bueno, tanto el COVID como otros virus de que se meten muchos animales juntos en el mismo sitio. Eso es una cosa muy complicada de medir. Entonces, ¿cómo podemos llevar las cosas más allá de medidas básicas? Entonces, lo que proponemos nosotros es eso, investigar cómo podemos construir un proyecto de emancipación, entendido como un autogobierno de la sociedad, que se ejerce sobre la base del control cooperativo y colectivo del proceso productivo global. ¿Cómo podemos? tener un metabolismo tanto para relacionarnos entre nosotros como relacionarnos con la naturaleza de manera controlada y no lo que tenemos ahora. Y claro, esto es un problema muy, muy grande. O sea, el mercado es una manera de resolver este problema muy poco eficiente, pero es una manera extremadamente robusta, entre ciertas maneras, porque al final el capitalismo hay que conocer a nuestro enemigo, el capitalismo es un sistema muy robusto. O sea, ahora tenemos la crisis ecológica, pero el capitalismo básicamente ha sido, fue capaz de enterrar al comunismo soviético. Y eso no lo debemos olvidar, ¿no? Porque si no somos capaces de decir ¿por qué el capitalismo entró al comunismo soviético? No vamos a poder diseñar una alternativa que pueda entrar al capitalismo. Y por eso planteamos un poco la base científica de esto. ¿Cómo podemos diseñar un sistema autorregulado cuyo, digamos, que, que pueda servir para construir una sociedad en la que todos seamos capaces de relacionarnos adecuadamente y de adecu relacionarnos con la ecología? Y entonces, el principal problema, digamos, que vemos nosotros es que para planificar de manera lo que llamamos cibercomunista tenemos que tener ciertas propiedades, tenemos que tener un acceso transparente a la información económica, Podemos, tenemos que ser capaces de poder actuar en reacción inmediata a las nuevas necesidades ciudadanas sin mediación del cálculo de rentabilidad, por ejemplo, porque ahora no se tiene la sanidad que se tiene porque no es rentable, o sea, eso, eso no lo vamos a tener nosotros, pero nosotros a lo mejor vamos a tener ciertos límites de recursos si mañana quisiéramos expandir la población de médicos, no tenemos suficientes medios. O sea, estamos limitados por lo que sale de la Facultad de Medicina o aquellos médicos que hayan tomado otro trabajo, ¿no? O sea, siempre van a imponer una clase de cálculos en base a otras métricas. Puede que no en base al dinero, pero siempre hay ciertos límites y siempre hay que, digamos, moverse dentro de ciertas limitaciones. Y nosotros vamos a tener que tener la capacidad de realizar cálculos a largo plazo. Como decía Eva antes, tenemos que dejarle algo a las futuras generaciones y decimos, bueno, aquí queda si sacamos mañana todos los metales raros y construimos todas las baterías para los teléfonos móviles a lo mejor mañana ya no ya no se tienen para eh, ser nuevas baterías bueno, si se rompe lo que tenemos ahora, pues qué vamos a hacer no? y entonces, basado en esto, proponemos nosotros una una alternativa que se basa, digamos, en dos pilares y la base, digamos, es primero eh, Lo más es calcular la remuneración de la gente basado en las horas que trabajan. Se puede corregir esto, se puede añadir otros factores, pero la base simplemente es cuánto trabaja cada persona. Pues si tú trabajas un cierto número de horas, esa es la remuneración que dices. Porque es un método simple para decir que al final una hora mía tiene que valer igual que una hora de todos los demás. Puede que haya ciertos trabajos que necesiten más remuneración, pero a nadie le gusta ir a las minas o a nadie le gusta recoger basura. Pero en principio, ¿qué? que el ¿qué trabajo de una hora de una persona que limpia casa no valga, valga lo mismo que la persona de una hora que se pasa tramitando papeles o lo que sea. Y la segunda es que la planificación debe ser controlada y que se debe someter a varios procesos de control, digamos, a nivel local, tipo la empresa tiene que tener cierta planificación, eh, pero un cierto control democrático sobre las decisiones, pero también tiene que haber un control global. Esto creo que se parece mucho a lo que va a exponer John más tarde, y ahí creo que coincidimos mucho, en el sentido de que tiene que haber cierto control, y tanto un control global como un referéndum para decir, si mañana queremos darle más prioridad a lo, al transporte público, pues eso se votaría, pero claro, a nivel de la fábrica, las personas tienen que saber decidir qué método de producción usan o no. Entonces, como debería haber varias escalas de decisión, ...en cada uno se toma la decisión más que corresponde a dicha escala. Y con esto, mostrar cómo este, estas propuestas alternativas... ...son capaces de regular el metabolismo de la sociedad... ...de una manera mucho más reciente que el capitalismo. Si somos capaces de construir sistemas que regulan a diferentes escalas... ...el problema, seremos capaces de demostrar que este sistema... ...podría construir una alternativa realista al capitalismo. Porque al final, como decía un compañero nuestro... Muchas propuestas se enfrentan, digamos, al problema de la, de la insulina, lo que él llama. Es que la gente necesita insulina. ¿Y cómo podemos darle esa insulina a, a la gente que lo necesita? Por una propuesta, digamos, realista para superar el capitalismo, debe de ser capaz de contestar a preguntas como ¿de dónde van a salir las gafas que necesito yo mañana para poder seguir trabajando? seguir diciendo ¿de dónde va a salir la insulina que yo mañana le tendré que dar a mi tía o a mi abuela para que pueda seguir viviendo. Y si no somos capaces de contestar esas preguntas, realmente no vamos a ser capaces de convencer a la gente de no, de, porque nuestra propuesta es superior a lo que existe actualmente. Porque por mucho de que la sociedad esté claramente en cierto decrecimiento, declive o como menos llamar, nos da de comer a la gran mayoría de nosotros todos los días y nos cubre ciertas necesidades, que al final estamos en, en Estado español que es parte del núcleo del sistema capitalista, aunque sea la periferia europea, pero sigue estando dentro de la Unión Europea. No estamos en un país donde no sabemos muy bien de dónde, si vamos a poder dormir esta noche en nuestra casa sin que nos corten. Bueno, ya, ya se entiende lo que digo, no quiero entrar más. Y nuestra visión va un poco, la comparamos con otras visiones, y en esto ya hablamos mucho de qué experiencias del pasado se puede aprender y por qué estas experiencias son interesantes y por qué dejan o no de funcionar. Una, una persona que ha hablado mucho, por ejemplo, de las comunas, es Ellen Ronstrom, y ella dice que las comunas han sido capaces de gestionar eficientemente muchas cosas. ¿no? O sea, una en general, una comuna de un número eh, pequeño de personas, de 100, 1000 personas siempre, ellos han sido capaces de gestionar digamos, recursos como el agua, como las tierras. El problema, lo que se llama la tragedia de los comunes, realmente es un mito, o es una cosa que ocurre con el capitalismo. Una comunidad pequeña, agrícola, es capaz de gestionar y de planificar para el futuro. Eh, en el libro de Lennox Armstrong, a pequeña escala, la, las comunas funcionan. Las comunas dejan de funcionar cuando crecen de cierto nivel. ¿Por qué? Porque la información ya no fluye de manera tan fácil. ¿no? Si uno se pone a mirar cómo conseguimos expandir una comuna, pues una comuna se puede expandir en el momento que conseguimos que la información fluya mejor entre todas las personas. Al final, como dice el capitalismo, la información muy simple. Un euro es un euro, 10 euros son 10 euros, y 10 euros los puedo cambiar el banco por un número de dólares y un número de, de libras. ¿Cómo podemos construir un sustrato informacional que pueda funcionar a esas escalas? En otra propuesta alternativa, como digamos la Unión Soviética, la Unión Soviética para, para sus ciudadanos durante muchos años fue capaz de dejando a un lado los problemas políticos que pudiera haber tenido, fue capaz de incrementar la calidad de la vida, la cantidad de recursos que podían ser los ciudadanos, pero se enfrentó a ciertos bloqueos que causaron eventualmente su colapso. Y los dos bloqueos principales fue una cierta, un cierto bloqueo institucional de política, de que había, no se pudieron tomar decisiones económicas que tenían más sentido o no, porque había ciertos intereses que prevenían que se tomaran, y al final, cuando se acaban tomando, lo que se acaba es, digamos, rindiéndose al mercado. Se empiezan con las reformas de los años 60 de y Lieberman, y luego al final se acaban con las reformas de Gorbachev que colapsan el sistema. ¿Por qué? Porque se dieron una serie de reformas, mayormente que no correspondían a la base, y al final el sistema acabó reventando. ¿Qué pasa? Que en la Unión Soviética otras alternativas que no se pudieron implementar, pero una de ellas que nos, da, nos causa mucho interés es lo que se llamaba el OGAS. El OGAS fue una cosa que propuso en los años 60 el matemático Víctor Glushkov, que se dio cuenta que la Unión Soviética tenía un plan muy rígido. que tenía la Unión Soviética? Tenía un plan que era capaz de generar, digamos, cierta cantidad de comida, cierta cantidad de acero, pero no era capaz de darle a los ciudadanos todo lo que ellos aspiraban a tener. Y un poco ahí también es lo que comenta Eva, ahí incluso la Unión Soviética asumió el hecho de que más cosas para consumir eran mejor para sus ciudadanos. ¿no? Pero, eh, digamos, volviendo a lo de Glushkov. Él propuso una red mucho más descentralizada para controlar la economía llamado gas, que nunca se pudo implementar porque a la gente no le, en muchos aspectos, a la clase de dirigente de la Unión Soviética no le interesaba dar ese control o devolver ese control a las fábricas o a, a las instituciones. Y esta, digamos, Glushkov al final se retira un poco sin haber conseguido lo que él había querido tener, pero sus líneas de planificación... Se, no se enteraron del todo. Muchas de ellas se usaron para diseñar nuevas ciudades en sitios como Siberia o Novosibirsk. Y eh, se dejó mucho escrito sobre el diseño de ciudades ecológicas y su sopa a esta construcción. El problema es que muchos de ellos están en ruso y solamente ahora, en, do, en los años 2020, estamos empezando a traducir esas cosas al inglés o al castellano. Y quizá la otra alternativa que no nos fijamos mucho es, durante el gobierno de Allende, en los años 70, hubo una cosa llamada Cybersyn. Y era un intento de planificar la economía chilena siguiendo preceptos cibernéticos. Eh, la gente de, de Santiago se trajo a un, una gente cibernética del Reino Unido y se intentó tanto evitar la rigidez del plan soviético, que como decía, no era capaz de reaccionar a las necesidades de su ciudadano, y darle cierto control a la fábrica. Todo esto está explicado en varios libros, quizás la persona que más ha escrito sobre esto se llama Aiden Medina. Eh, que se llama Revolucionarios Cibernéticos, si no me acuerdo del libro, y estas personas están intentando construir un sistema en el que la gente pudiera, digamos, se pudiera devolver el control a las fábricas y se pudiera coordinar la economía a nivel global. Tuvo varios éxitos, por ejemplo, ayudó a coordinar, coordinar la producción cuando ciertos camioneros, mayormente impulsados por Estados Unidos, se declararon en la guerra, en huelga, y decidieron dejar de transportar, pues decían que ese sistema ayudó, a mantener la economía a flote cuando hubo esta serie de huelgas en contra del gobierno de Allende por parte de sectores de la derecha. ¿Qué pasó? Bueno, el 11 de septiembre de otro año, cuando llegó Pinochet, una de las primeras cosas que hicieron ellos fue cerrar este sistema. ¿no? Pero ahí también se dejaron muchas cosas escritas y que poco a poco también se están redescubriendo. De hecho, va, va a salir un libro y un podcast que se llama Los Santiago Boys, en contra de los Chicago Boys, que fueron los que llegaron a destrozar ese proyecto. Y, y se va a tener muchas más entrevistas sobre esta gente. Como, al final estos proyectos, como acabaron mal, se desconoce, pero hay, hay ciertas experiencias que demuestran que han habido alternativas, no se han podido implementar por una eh, razón u otra, pero han habido alternativas que han estudiado desde el punto de vista un poco más informacional, cómo superar el capitalismo. Digamos, porque en el fondo, digamos, nosotros lo que no, no, las experiencias que criticamos un poquito, digamos, la Unión Soviética o... Lo que llamamos la estatalización de los medios de producción fue una cosa que rigidizó demasiado eh, la planificación económica, la manera que nos relacionamos unos con otros, y se rigidizó de tal manera que cuando no fluye la información de manera oficial, fluye de manera extraoficial, acabamos con un mercado negro. O sea, no va a desaparecer el capitalismo si rigidizamos todo mucho. Lo que ocurre es que a los márgenes del sistema salen cosas con el mercado negro para el maquillaje, en la Unión Soviética, o para la ropa, o para traer productos de extranjero. Y aparte tenemos sitios como Corea del Norte, que es capaz de producir una bomba nuclear, pero que al final no es capaz de darle de comer a toda su población sin recibir de vez en cuando ayuda de otros países. Esto es lo que pasa si regilizamos demasiado el plan. Por otra parte, si le damos demasiado al mercado, podemos acabar con alternativas como Yugoslavia, que en el fondo se acaba tomando decisión de manera tan descentralizada que se recuperan muchos problemas del capitalismo. En Yugoslavia había una diferencia brutal entre las repúblicas. Eh, de hecho, si uno va a Yugoslavia, la gente que menos le gustaba el país tanto digamos los eslovenos porque le iba muy bien como los kosovares porque les iba muy mal se suman obviamente problemas étnicos ahí pero muchas partes de lo que ahora es Kosovo no tenían agua potable hasta los años 70 80 digamos porque a lo mejor no le interesaba a las cosas autogestionales de comida necesitaba un estado que diga no esta esta región está mal tenemos realmente que ir a invertir ahí y bueno, y quizás por último recalcar que lo que proponemos nosotros no es un sistema en, que, en plan, que la computadora decide todo, el plan central decide todo, ¿no? O sea, es esencial incorporar, como ya he dicho ahora, decisiones a nivel de todos, porque si no se incorporan de manera en el plan, se van a incorporar los márgenes del plan. O sea, la gente al final es muy creativa, siempre encuentra soluciones a sus problemas, ¿no? Y quizás la, una de las mayores eh, fuerzas del capitalismo es que es capaz de encontrar y mercantilizar la creatividad de la gente. Y en eso falló un poquito la Unión Soviética y estos planes rígidos, que no eran capaces de darle a la gente, digamos, la energía o en los medios para desarrollar su creatividad. Y bueno, nosotros somos un colectivo que trabajamos muchas líneas de, de, de cositas. Ya, trabajamos sobre todo lo que yo mencionaba, democracia a gran escala, cómo diseñar instituciones que puedan representar estas cosas, cómo, eh, que puedan representar el interés de la mayoría. El ecologismo, cómo diseñar realmente planificaciones que nos relacionemos adecuadamente con la naturaleza, cómo transitar hacia ciudades más ecológicas y sinergias con el mundo rural. También algunas cuestiones de feminismo y cuestiones de género. O sea, no, no tenemos respuestas para todo, pero sí nos planteamos mucho que el sistema actual de general metabolismo social hace que el trabajo doméstico recaiga sobre los individuos, y esos individuos, mayormente mujeres. Entonces se en produce lo que sea un poco el realismo doméstico, en el sentido que el trabajo doméstico ocurre siempre en casa y ocurre siempre eh, mayormente por personas feminizadas y racializadas. ¿Cómo superar esto? Y eso, y somos un colectivo que nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, en las páginas web. Y, y nada, que si quieren unir, trabajamos en muchas cosas, traducir artículos, sesiones de formación, clubes de lectura, grupos de traducción, y bueno, y aquí a dar charlas. Eh, como ven aquí, pero que vamos que por eso cuando yo me presenté me presentamos como el colectivo, ¿no? porque aquí no estoy realmente a mi nombre y bueno, dicho eso, gracias a Economistas sin Barreras, quiero decir si <risa> me... no, esto es un chiste, porque se ha equivocado un poquito con los nombres, entonces ya se lo devolvemos y, sí, sí. y nada, ya le dejo a John que creo que también va a hablar de otras alternativas Muchas gracias a a economistas sin barreras que, que nos han invitado y a los otros ponentes. Creo que no voy a llegar a la altura eh, de las presentaciones que ya se han hecho. Eh, de hecho, cuando se me plantea participar en esta mesa, eh, me, me, me, me plantean hablar de Parecon, que es un modelo económico postcapitalista, que lo plantearon dos economistas radicales americanos entre los finales de los 90 y los principios de los 2000 y son lecturas que hice hace 10 años. He tenido una evolución desde entonces y, y bueno, pues sí me centré hace unos 10 años en estas lecturas que os voy a presentar un poco de forma resumida. Llevarlo a un hecho histórico me, me llevó a Yugoslavia como, como, evento, como un evento en el que se intentaba, se intentaba plasmar ciertos modelos organizativos democráticos, especialmente la planificación del proceso de trabajo, de una forma descentralizada lo cual produce sus contradicciones y eso luego pues he ido de alguna forma rescatando y he hecho un análisis de cooper del cooperativismo especialmente el de Mondragón, que sería igual la experiencia actual más grande y extensa y compleja y profunda que existe el cooperativismo a nivel mundial ¿no? entonces bueno eh, voy a hacer una, un análisis quizás inverso en vez de, de empezar de las contradicciones del capital para, de ahí, ir a qué tipo de sociedad tendríamos que tener. Me centro en este modelo que se prefigura hacia el futuro, el de Parecon, Participatory Economics, y voy a intentar hacer un análisis del mismo para hacer preguntas, quizás escurrir el bulto, y en vez de responder a la pregunta de cómo tendríamos que organizarnos, intentar pensar más en los límites actuales que nos impiden, quizás, llegar a ese, a ese fin. Es decir, intentar replantear la pregunta de una forma materialista en tanto en cuanto igual el objetivo en sí no, no es viable. voy a intentar ser igual un poco agua fiestas en ese sentido. Entonces, bueno, el parecón, ¿qué consiste? Participatory Economics. Eh, bueno, estos dos economistas, Robin Hannell y Michael Albert, eh, intentan en, su, en sus análisis, nos, nos plantean un poco cuáles son los principios del capitalismo y intentan contrastar con valores o principios o ética, como se había hablado en, una, en la anterior ponencia, qué tipo de valores podría haber en una sociedad postcapitalista, ¿no? con el objetivo de que hubiera una planificación democrática y el desarrollo humano de una forma consensuada, y no pues, como vemos a día de hoy lo que nos ocurre. ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son estos valores? Autogestión como principio general. Estas dos personas son anarquistas o anarcosindicalistas, o anarco comunistas, como se podría entender, pero no están a favor en sí, en su planteamiento, de una estructura centralizada. ¿vale? Entonces, bueno, la autogestión la entienden como la participación activa de las personas en aquellos problemas que les atañen de forma directa, aunque hay que jerarquizar esos problemas, y son soberanos en ese sentido a la hora de participar en la vida social. Horizontalidad, en tanto en cuanto a la hora de eh, tomar decisiones y plantear el programa, intentan evitar que exista una clase gerencial, como quizás existía en, el, en la Unión Soviética, donde había una gente que tenía centralizada la información eh, y tomaba decisiones por el resto. Promovían la diversidad en el trabajo. Es decir, no esta, esta, estas personas creen que para que el, el sujeto. ...político postcapitalista eh, tenga una vida democrática, no puede estar especializado en un trabajo. Al contrario, que ocurre en el capitalismo? Eh, como bien apunta la sociología laboral, donde, pues, bueno, crecientemente, para sufrir el mercado laboral... ...tenemos que especializarnos en una tarea. ¿no? Entonces, a, a, van en contra de estos principios y lo que están más a favor es de la diversidad eh, de tareas... Y también, de alguna forma, meten el concepto de pagar por horas, como se mencionaba anteriormente, que el pago sea por horas porque todo el mundo realiza todo tipo de tareas, entonces el esfuerzo se mide en tiempo de trabajo de una forma abstracta. Bueno, perdón, concreta, de hecho, hora de trabajo. Y eh, otro principio será el comunalismo, obviamente, eh, que no hubiera propiedad privada de los medios de producción, aunque sí permiten que exista propiedad privada de una forma limitada. Eh, en tanto en cuanto, pues si hay gente que se quiere esforzar más, podría igual acumular cierta riqueza de forma privada, ¿no? pero que en ningún caso haya una propiedad colectiva de los medios de producción. Esto, este principio de que cada uno pueda acumular un poco, ya lo decían liberales como Stuart Mill, que en el utilitarismo de alguna forma ya defendía que cada uno desarrolle sus capacidades, haya un mínimo social para establecer ese mínimo social, de desarrollo dentro de las lógicas del mercado tiene que haber un impuesto casi del 100% a las herencias. Esto también lo dicen gente, gente liberal. ¿no? Pero bueno, tenemos estos valores. ¿Qué tipo de subjetividad entienden? ¿no? Y la cuestión es que ellos, como para cómo se articulan estos valores, promueven eh, o hablan de ciertas instituciones. para estatales porque no le quieren llamar Estado, lo quieren llamar pues, bueno, eh, economía participativa. ¿no? Y por un lado estarían los consejos de productores, donde los centros de producción, los trabajadores y trabajadoras, se asocian y toman decisiones de forma colectiva: en la penosidad del trabajo, cuánto eh, cuesta hacer las cosas, etc., qué tipo de insumos se necesitan para hacer las, eh, esos trabajos y productos. Luego, consejos de consumidores, que es socialmente en diferentes espacios, qué tipo de necesidades hay, y realmente lo que sería la, la síntesis de que serían consejos de productores y consumidores, donde se debate. ¿Qué se produce y se consume? ¿no? Claro, aquí tenemos un problema. Que no especifican realmente cuál es el contenido de que hay que, eh, que, hay que, que hay que negociar o que hay que debatir o cómo se debate en cada nivel. Pero bueno, lo que nos dicen es que tiene que haber diferentes niveles espaciales, geográficos y también de sector. A la hora de hacer estas uniones de trabajadores y consumidores, puede ser lo local que las labores de cuidados o de limpieza de la calle diaria se tomen en, entre aquella gente que vaya a tomar la, la decisión de eh, limpiar la calle y los vecinos que quieren que esté la calle limpia, tenemos ese nivel, habría niveles superiores, sector quizás automoción o de transportes, sector químico, etc. y ahí la cuestión es que tendría que haber diferentes grupos de eh, tomas de decisiones. La cuestión es que es bastante abstracto. Este es un poco el problema. Eso sería la relación entre los órganos de decisión, que tiene que haber diferentes niveles y se tienen que coordinar. Y por otro lado, que dentro de las propias empresas tiene que haber una revalorización continua de los trabajos. Tiene que, los trabajos tienen que estar recalibrados y si la penosidad aumenta en alguno o hay alguna invención nueva, se tenga que redistribuir. Entonces, en estas decisiones. No pueden salir estas personas del concepto de precio y entonces tienen el debate de establecer cuáles son los mínimos sociales que tenemos que debatir en diferentes órganos, es decir, cuáles son las necesidades básicas que en cada nivel espacial, territorial, organizativo se tienen que determinar, pero tiene que haber una flexibilidad de precios porque igual hay gente que en este caso quiere pedir más, eh, digamos, más piscinas y están dispuestos a pedir más piscinas y tener más piscinas en el barrio. Y entonces, ¿cómo haces que con alguien que está produciéndote la piscina a 500 kilómetros te vaya a dar esa piscina? Entonces, permiten que haya un sistema de precios para que se compense eh, estas potenciales des desigualdades. ¿Qué órgano establece entre lo mínimo social y el precio? Ahí aparecerían quizás órganos de iteración, le llaman, que serían economistas o eh, inteligencia artificial o algoritmos que intentarían optimizar las, de, las decisiones de unos y otros. Curiosamente, la teoría neoclásica economista liberal al uso, en parte ya tiene este principio, que sería el equilibrio de Walras, donde hay un alguien que te da, que hace una subasta y la gente pues subasta las cosas. ¿no? Esto dentro de la economía liberal ya existe, pero bueno, esta gente parece que no, en ese modelo no, no somos capaces de salir de ahí, ¿no? Pero si esto es un poco problemático, porque no, hay, no se dice qué necesidades son básicas, podemos estar de acuerdo en que todos queremos vivir en, esta, en el mundo, 7.000 o 8.000 millones de personas que seamos, pero la cuestión es, ¿tenemos todos derecho a tener no sé, cura contra el cáncer? ¿Tenemos derecho todos a tener estas instalaciones? ¿Cómo rotamos las instalaciones unas a otras? Esos problemas, realmente, el análisis que hacen es estático y no es dinámico. No, no, no muestran qué tensiones puede haber. ¿no? Pero aparte, si esto es un problema... Eh, ¿Cómo llegar a ese modelo? Pues está, claro, en ese modelo no vivimos, social. Entonces se dicen, ¿cuál es la estrategia para llegar ahí? ¿Cómo ¿Cuáles son los gérmenes organizativos que existen a día de hoy que podamos llegar ahí? Abandonan el Estado como órgano, eh, como posible institución que pueda articular esto y conciben varios, especialmente dos organizaciones, obreras que puedan ayudar a generar esa situación. Uno son los sindicatos, especialmente sindicatos anarcosindicalistas, que su objetivo sea tomar la producción de los centros de producción, es decir, los trabajadores asociados en el centro de trabajo que se ponen de acuerdo para eh, establecer mecanismos de información y coordinación en el centro de trabajo y controlarlo, y por otro lado las cooperativas, que de alguna forma ya superan ese, ese, ese, ese, esa, esa talca, me sale en euskera esa tensión que existe entre el capital y trabajo en el centro de producción y las cooperativas ya son los trabajadores que son capitalistas y trabajadores y en este caso hay una democracia desde el inicio dentro del centro de producción y por otro lado apuntan a los movimientos sociales como un ente un poco flexible que articule la ciudadanía, la ciudadanía en eso que es bueno, entre lo privado y lo social, que sea para estatal eh, y pueda establecer mecanismos de, de control social. Esto ha sido criticado por anarquistas radicales por no ser suficientemente revolucionario. Yo les preguntaría a esos anarquistas radicales si o sea, les critican por no aceptar que la praxis revolucionaria tiene que ser eh, necesaria. ¿no? Entonces, Robin Hanel y Michael Albert... Eh, de alguna forma tiene una estrategia lineal. Si poco a poco nos organizamos en sindicatos, si poco a poco nos organizamos en cooperativas, en movimientos sociales, en algún momento llegaremos igual a un poder social para cambiar la sociedad. Y entonces hay gente que dice, no sois radicales desde el inicio, esto es reformismo. Yo sí que me preguntaría qué ética revolucionaria proponen estos eh, anticapitalistas. ¿De, de, dónde, ¿De dónde emana esa práctica revolucionaria? Aunque ya he ido apuntando, voy a mencionar brevemente por qué... En este caso ni los sindicatos ni las cooperativas, como formas organizativas particulares, son herramientas de cambio radical, por lo menos a, como a, a día de hoy la asistencia que han tenido. ¿no? Todas reproducen la forma valor, la ley de valor o la producción de mercancías en la reproducción, reproducción social. Los sindicatos podemos entenderlos, como veis estoy intentando ir de lo que esta gente quería que, que fuera como objetivo social y las herramientas para llegar ahí. Estoy intentando entender ahora las herramientas que existen y en uno son los sindicatos, que son asociaciones de trabajadores que de alguna forma sistemáticamente negocian el precio y las condiciones laborales en el centro de trabajo, pero su naturaleza es como funcionar como una empresa de trabajadores. Es decir, es una asociación de gente que libremente se pone de acuerdo para negociar en el mercado laboral y establecer un monopolio para poder asegurar su posición. Y luego las cooperativas, dejando un poco los movimientos sociales de lado, eh, que podéis criticarme por ello, las cooperativas sí que son una herramienta, eh, digamos, superior, porque no hay explotación de clases, desaparece la clase como, como lucha, no hay explotación, o si, no, o si la hay es autoexplotación, y son además asociaciones de productores soberanos, son, existe el principio de autogestión, ahí no además pueden ser cooperativas militantes, y pueden ser editoriales de libros que producen además discursos radicales y militantes. ¿no? O sea, una cooperativa puede ser un órgano de trabajadores asociados de forma directa que puede producir valores de uso de contenido radical y son superiores a un sindicato. La cuestión es que estas, estas organizaciones que producen lazos de solidaridad directos, es decir, hay una asociación directa y una política directa entre los trabajadores y trabajadoras para establecer cómo se organizan tienen una relación indirecta o externa con el resto de la sociedad, que en este caso es los precios. Cuánto vale quizá un libro, cuánto vale eh, la educación en una universidad cooperativa, cuánto vale eh, el agua eh, o cuánto vale un autobús de Irizar, que es una cooperativa que produce autobuses, no sé si conocéis los autobuses de Irizar, pero es una productora de autobuses cooperativa que pertenece a Mondragón y en 2019 20 ganó al mejor autobús del mundo. El premio del de mejor autobús del mundo es de una cooperativa vasca para el año 2020. Pues esta cooperativa produce autobuses. Producir un autobús es algo complejo. Eh, bueno, sí, tiene una relación de solidaridad interna, pero tiene una posición antagónica. Quiero venderlo caro, quiero comprar barato. Y además territorial. Este es mi centro de trabajo, ya veré si te incluyo o no dentro de mi asociación de trabajadores. Entonces, lo que entendíamos inicialmente como organizaciones que son soberanas, que promueven la autogestión, bueno, quizás no prefiguran una democracia económica porque tienen que legitimar su acción social, es decir, su trabajo, como lo han hecho, de forma solidaria, tienen que legitimarlo a través del mercado. Entonces, si tú haces un autobús muy solidariamente, pero nadie te lo compra, ese autobús no vale para nada. Si tú haces cualquier cosa, cualquier utilidad que podáis pensar, nadie te lo compra, ese trabajo social, por muy útil que haya sido, no vale para nada. Si nos ponemos a hacer la revolución y expropiar todo lo que tenemos, pero luego como territorio dependemos de otros lugares, y en esa relación que tenemos entre espacios autogobernados con otros, no somos capaces de en ese intercambio darles nada que les, que les sea de, util, de utilidad, esa organización no valdrá para nada. Entonces, en este caso, la so soberanía que aparentemente existe dentro de esto, este tipo de subjetividad no es prefigurativa, es retractiva. Solo ocurre después de que hayas vendido algo. Por cierto, la solidaridad en este caso es algo calculado. Entonces, lo que es una, una, una actividad de solidaridad aparece, o en la vida cotidiana, nos aparece como una estrategia calculada de cuánto de solidario voy a ser. Porque depende cómo distribuyamos trabajos, eh, depende cómo nos organicemos, pues se venderá o no. Entonces, eh, ahí hay una estrategia de calculadora por detrás. Después, dicho esto, eh, de alguna forma, pues ahora lanzo como preguntas que se me quedan como muy abiertas, ¿no? Por un lado, podemos mantener los valores de autogestión y planificación o de individualismo en este sentido de como persona libre que toma ciertas decisiones, puedo o no ir en transporte a visitar a mis amigos a Jaén, vengo de Jaén, de estar de visita, y tomé un vuelo para ir allá, desde Bilbao, pasando por Barcelona. Entre medias estaba, podía haber cogido bla bla car, podía haber cogido tren, pero... No soy estudiante ecologista y en ese momento tuve la libertad individual de elegir un vuelo que era mucho más barato que todo lo que me planteaba Renfe. ¿no? Y eh, esa libertad individual de cuánto quiero trabajar o cuánto ecologista quiero ser, cómo se puede mediar con la necesidad de internamente planificarlo. ¿Puede ser una cosa y la otra relaciona? pueden ser relacionadas? Se ha hablado de, de, de lo gris, ¿no? del, del horizonte donde hay que jugar. Pero a día de hoy justo lo que sí que libera es la ética liberal. O sea, lo que gobierna nuestra sociedad es que yo individualmente creo que puedo tomar esa decisión. Igual no la puedes tomar, o pues sí. Luego, si sí que decidimos unirnos para establecer órganos de decisión común en diferentes ámbitos, claro, ¿a qué territorio o qué espacio me limito? ¿Qué sector? ¿Qué ámbito? A qué, ¿Dónde genero yo una relación de unión política interna y quién queda fuera? Y si ya hay algunos órganos que puedan ser ejemplares... ¿cómo los voy a expandir? Quizás no los pueda expandir más. De hecho, si analizáis, en este caso, cooperativas vascas, para que sean unas cooperativas con ciertas condiciones laborales buenas en el País Vasco, que las tienen, algunos, algunas, necesitan de tener plantas de producción en Sudáfrica, en México, en Rumanía, en China, donde ahí las formas de control son igual que cualquier otra empresa no cooperativa. Los beneficios emanan de allá y van a las cooperativas vascas donde viven los trabajadores mejor. Es que igual para ser un cooperativista en Mondragón, con una calidad de, con una calidad de vida X, que compita con otro ingeniero alemán para hacerte autobuses, igual esa forma organizativa necesita de tener a gente explotada en China. Entonces, hay gente que diría, no, vamos a solidarizarnos con los trabajadores de México y establecer una unidad común, política, soberana. Puede que en esa transferencia de capital, porque ha habido una inversión de los, de los cooperativistas vascos en México, puede que luego le otorgues la decisión a los mexicanos de que rompan esa decisión política, con todos los recursos que tú le has dado. Claro, lo que hacen a día de hoy, la lógica es no te los doy. ¿Para qué te lo voy a dar si igual me lo quitas? No te lo doy, ¿no? Me lo quedo, me lo quedo yo. Y también, a la hora de que decimos cómo nos solidarizamos, cuáles son los límites históricos a qué valores de uso, es decir, qué necesidades vamos a sacrificar, eh, dónde ponemos nuestro nivel de vida y qué estamos dispuestos a sacrificar para, en este caso, igual llevar a esas, a, esas, a esas políticas. Es decir, cómo podemos expandir la solidaridad con las herramientas que ya tenemos. Es posible cuáles son los límites y qué tensiones. Puesto así, quizás, pues, lo he puesto ahí, lo he apuntado ahí en un momento, pero en vez de estar hablando de... Entonces lo lanza como pregunta. ¿no? Igual estamos, en vez de estar hablando de poscapitalismo, estamos hablando de refundar la socialdemocracia porque no sabemos en ese proceso cómo salir del propio capitalismo. Eh, obviamente, a mí me encantaría vivir un mundo donde tuviéramos que hacernos estas preguntas, pero cuando no somos capaces de salir de ello, igual lo que estamos haciendo es simplemente pues, la socialdemocracia entendida como la coordinación a buena fe eh, con todos los valores que queramos éticos pero aún todavía sin haber salido de la lógica expansiva del capital. ¿Por qué no desarrollamos esas políticas? ¿no? Y la socialdemocracia tenía una perspectiva lineal. Si hacemos esto, esto, esto, llegaremos a una sociedad mejor. Parece que seguimos ahí. ¿no? Igual es lo que estamos haciendo es refundar la socialdemocracia sin, sin que nos cuesta aceptarlo. ¿no? Y, y bueno, ahí queda la presentación.